Hola, en este vídeo mostraré cuáles son las bases acerca de los filtros en GIMP. GIMP es un programa de manipulación de imágenes y tiene multitud de filtros. Muchos de ellos son artísticos, sin embargo, otros son más básicos. En, de, estos me refiero, me re, de estos me refiero a los que son de tipo matemático, es decir, que realizan operaciones que permiten mejorar la visualización de distintas imágenes. Por ejemplo, podemos observar los distintos tipos de, de efectos de difuminación o blur, en principio, siempre se piensa que la difuminación es una pérdida de calidad de la imagen. Sin embargo, es posible operar las distintas imágenes para obtener resultados en los cuales el resultado tenga una mayor información o una mayor claridad en la información visible. Además, existen otra serie de filtros, como los de la serie Realce. En ellos, es posible que la mayor parte sirvan para reducir el ruido. Sin embargo, también es posible realizar otro tipo de, de operación de tal forma que se realza la imagen obteniendo imágenes de mayor calidad. Igualmente, hay otro, otros tipos de filtros, como por ejemplo los de ruido, los cuales pueden permitir obtener grano, lo cual puede llegar a ser positivo para según qué efectos, ya que según qué superficies obtienen un tipo de grano característico. Este puede no necesitar ser incluido en la imagen base, de tal forma que sea un algoritmo el que posteriormente añada el ruido. Sin embargo, generalmente estos tipos de ruido sirven para cambiar el tipo de visualización de las imágenes con colores planos, lo cual suele aumentar el ruido de la imagen y el peso de la imagen sin aportar gran información acerca de lo que en ella se contiene. Otro gran grupo es el grupo de detección de bordes o Detect. Este permite visualizar los distintos bordes eh, pertenecientes a los cambios o variaciones de los distintos colores dentro de la imagen. En ocasiones es posible que estos provengan de información matemática de la imagen como derivadas o segundas derivadas de la visualización de la imagen, lo cual aparece en los eh, los filtros Sobel y Laplace, los cuales son operaciones que se realizan sobre la imagen y ofrecen la visualización de los bordes. Igualmente, existe otro tipo de filtros, los llamados genéricos. En ellos podemos ver que existe la matriz de convolución. Esta matriz es el, la operación matemática que se realiza para obtener cada una de las operaciones, siendo una operación básica. En este, en este plugin, esta matriz tiene una dimensión de 5x5, sin embargo, es posible utilizar otros núcleos de matrices de tamaño mayores, como por ejemplo 7x7 o 21x21. Generalmente, los tamaños impares suelen ser más adecuados, ya que son simétricos y tienen el, el mismo número de píxeles por la izquierda que por la derecha. Igualmente, se puede hacer uso y mención de las, de las opciones Dilate y erode, los cuales hacen agrandar o, o, o se expanden en sus valores máximos o en sus valores mínimos hacia los exteriores o hacia, el, o hacia el interior de sus píxeles vecinos, de tal forma que el resultado parece que es una operación de agrandar o de reducir algunas imágenes. Igualmente, están las operaciones de distancia, las cuales permiten obtener datos acerca de la distancia en píxeles desde los bordes o contornos hasta las partes eh, que queramos, hasta cualquier píxel de la imagen. Igualmente, este tipo de píxeles generalmente se hace a partir de un contorno o punto denominado cero, también es posible partir de una imagen en la cual muchos de los píxeles hayan podido ser nombrados con el valor 0, de tal forma que la distancia será desde cualquier punto con valor a uno de esos puntos con valores 0, pudiendo obtener información acerca de la imagen. Aparte de estos filtros, es posible que la mayor parte de los filtros disponibles sean eh, meramente decorativos o de manera que su uso en su mayor parte pueda ser eh, artístico. De tal forma que no tenga gran interés. Sin embargo, es posible que existan otros tipos de filtros u otras posibilidades que nos lleven a conclusiones que puedan mejorar o hacernos intuir algún tipo de propiedad dentro de la imagen. Podemos empezar a probar los distintos tipos de filtros, los cuales comenzaremos con, la, con el grupo perteneciente a la difuminación o blur. De ellos hay que hacer especial mención a la difuminación gaussiana, la cual hace una especie de campana de gauss de una amplitud elegible por la serie de píxeles que queramos, de tal forma que la respuesta será una difuminación de los contornos en imágenes cuyos contornos sean gruesos y los centros y, los, y el resto de la imagen sea plana. Esto en imágenes normales puede ser excesivamente grande con radios grandes. Sin embargo, en la mayor parte de las imágenes existe una especie de ruido el cual en muchas ocasiones suele ser mayor de 5 píxeles. Sin embargo, en otras ocasiones puede ser menor, obteniendo valores de 2 píxeles o menor. Estos, estos radios pueden ser observados, mostrando cuál es el... ¿Cuál es la difuminación o bordes de la imagen? Estos bordes de la imagen, cuanto, mejor, cuanto menos sean, generalmente más nítida es la imagen, asumiendo que sea recomendable que estos valores no superen el, la cantidad de 3 píxeles, lo cual sería una cantidad asumible en caso de que la línea no fuese vertical, sino que fuese inclinada. Podemos hacer zoom paso atrás y ver cómo la difuminación era originariamente, viendo que era un borde liso. Igualmente, podemos hacer mención a la, a la difuminación gaussiana selectiva. Esta aplica una selección gaussiana, selec, gaussiana únicamente si no se sobrepasa cierto umbral delta. Este delta eh, permite que no se, no se contaminen los bordes de la imagen, de tal forma que podamos visualizar solamente con, eh, mezclados partes de la imagen sin información relevante, es decir, sin, bord, sin bordes duros, ya que los bordes generalmente pueden ser visualizados. Podemos ver como parece que se afecta levemente la imagen. Sin embargo, esto puede no ser así. Vemos que, a pesar de haber aplicado un filtro de difuminación, el borde sigue siendo rígido. Existe otro filtro de gran interés, el cual es conocido como Median Blur. Este es otro filtro que hace una mediana de los números, de, de los píxeles vecinos, es decir, Ordena cada uno de los píxeles y obtiene su valor central, al igual que lo hace una mediana en una operación estadística. Es recomendable también que su radio sea bajo, aunque es posible que nuestras necesidades hagan que el radio necesite ser mayor. Generalmente, para la aplicación de filtros, puede ser, puede ser básico y, y útil la utilización de radios de valor 1, los cuales son radios muy bajos y contaminan muy poco la imagen, obteniendo resultados bastante fuertes, ya que las matrices que se utilizan Suelen, de radio 1 afectan a 9 píxeles consiguiendo con algunos algoritmos de filtros una corrección de, de la diferencia entre los distintos píxeles menor al 20% lo cual suele ser suficiente igualmente el percentil puede modificarse a valores bajos o a valores altos, consiguiendo que, que el resultado obtenido sea distinto de su valor mediano generalmente los valores medianos suelen funcionar mejor que el resto aunque si utilizásemos el, los valores con perceptibles de 100 o de 0, conseguiríamos obtener los mismos resultados que al aplicar los filtros erode y Dilate. Además, existen otros tipos de filtro, los cuales intentan emular movimientos, haciendo este tipo de difuminaciones en píxeles en cierta dirección, tanto en direcciones lineales en ejes X e Y o un, una combinación de ambos, o en ejes eh, esféricos, es decir, en una circunferencia alrededor de cada píxel o alrededor de un punto eh, denominado central. Igualmente, existen otros, otras difuminaciones que hacen el mismo aspecto a modo de zoom. Podemos ver cómo estos filtros eh, pueden operar en una imagen mostrando distintos resultados. Podemos ver la imagen y cómo es su contorno. Y podemos ver qué es lo que sucede al intentar aplicar alguno de estos filtros. Vemos que el contorno se contamina, mezclando cada uno de los colores. También podemos ver que los granos existentes en la imagen, es decir, la diferencia entre los distintos píxeles adyacentes, lo cual en ocasiones puede ser concebido como ruido, también desaparece, quedando un tipo de color mucho más plano. También podemos observar qué es lo que ocurre con el filtro gaussiano selectivo. En este podemos utilizar el delta que venía, de 2, y utilizar un valor de blue de 1. Ahora vemos que el color del fondo se ha quedado plano, sin embargo, el color del borde sigue siendo igual de duro que antes, ya que en estos la diferencia de color entre los píxeles superiores e inferiores es mayor del delta que hemos elegido. Podemos ver qué es lo que pasa si desactivamos la previsualización o la aporeación. Vemos que esto suaviza mucho la imagen, pudiendo en ocasiones aplicar posteriormente otras operaciones con una fluidez y unos resultados mucho más esperables que sin estas modificaciones, obteniendo menor ruido en la a, la, a la hora de aplicar el filtro. Igualmente, podemos ver qué pasa con el filtro mediano o median para obtener la mediana. Podemos ver que en este caso el borde sigue conservándose, ya que es una bondad que adquiere el, este tipo de filtros. Sin embargo, podemos ver que el, los colores del resto de la imagen se han suavizado mucho. En este caso, no hemos aplicado ningún tipo de umbral, simplemente que los contornos, tienen la misma cantidad de píxeles de un tipo por arriba que por abajo, mostrándose en el centro el, generalmente su valor medio. Este tipo de filtros eh, de, de mediana son más costosos que los filtros gaussianos y es posible que su resultado tampoco sea excesivamente beneficioso en comparación con el, con el tratamiento median. Por ello, generalmente, el filtro más utilizado y asumido para utilizar puede ser el filtro gaussiano selectivo en el cual podemos elegir diferentes valores de threshold en función de la imagen. Igualmente, los radios de las distintas imágenes en ocasiones tienen contaminaciones de bordes mayores de las que se pueden observar aquí, el cual eh, es bastante reducido, pudiéndose contar únicamente tres píxeles para pasar desde una zona verde hasta una zona blanca. Igualmente, existen más filtros, como por ejemplo los de la librería OpenGL. Aquí podemos visualizar que existen más filtros, como por ejemplo Absolute, Bilateral Filter, el cual estaría dentro de la categoría de Blur. Box Blur, que también estaría dentro de la categoría de Blur. E Incluso podemos observar más filtros, como por ejemplo Smooth by, by, by Domain, el cual hace una transformación de dominio en la cual permite también en ocasiones eh, suavizar la imagen. Además, estos filtros también tienen uno propio de niveles. Podemos observar que cómo funciona el, la operación con bilateral filter. En ella existe también un radio y una preservación de, de contornos, por lo cual podemos prever que el resultado será también de válido o suficiente, al igual que el resto de los filtros que permiten elegir un threshold o preservación de bordes. Bilateral filter es otra solución alternativa al filtro gaussiano selectivo, pudiéndose en ocasiones ser eh, también eh, muy utilizado. Igualmente, podemos elegir otro filtro, el cual es el Box Blur. Este sería equivalente al filtro gaussiano sin difuminación. Box Blur es un filtro básico, siendo una, un, una operación de matriz de convolución en la cual todos sus valores son 1. Podemos observar cómo es una matriz de convolución, el cual es otro filtro básico, el cual está en el grupo genérico. Podemos ver que la matriz de, combinación, de convolución es una serie de, de números, los cuales pueden obtener cualquier valor. Además, es posible normalizarla, de tal forma que no se modifique el valor máximo eh, obtenido a partir de la operación. Es decir, que así no se modificará el brillo de la imagen, ni aumentará ni disminuirá. En esta, este tipo de matrices de convolución pueden tener distintos valores, como por ejemplo estos. Estos corresponderían a una matriz de convolución como la anterior vista eh, de Box blur o también podría ser una matriz de este tipo, intercalando valores de 2, 1, 2 y 1 en la primera fila, siendo en la fila central 0 y en la fila inferior siendo menos 1, menos 2 y menos 1. Este tipo de filtros es conocido como Sobel y es posible eh, rotarlo, de tal forma que opere la, la imagen para obtener contornos en el eje X y en el eje Y, los cuales son independientes. Además, este tipo de operaciones puede llevar a obtener la, la dirección, en la, cual el, obtener la dirección en, en la cual el gradiente es máximo. Esta información de dirección del gradiente máximo en ocasiones se puede utilizar para conocer cuál es la dirección de la iluminación de la imagen. El, la matriz de convolución en dirección Y, y podría ser esta. obteniendo así el filtro Sobel en dirección Y. Existen más filtros, como por ejemplo eh, los filtros tipo Roberts, los cuales son similares modificando los valores de 0, 1 y 2. También existe otro tipo de filtros, los cuales corresponderían a la segunda derivada de la imagen, el cual sería la derivada de Laplace. Esta imagen, este filtro correspondería a un valor negativo de menos 4, y a unos valores unitarios en sus píxeles vecinos superior, inferior y laterales, izquierda y derecha. Este tipo de filtros es también perteneciente a la orden básica, y este tipo de filtros Laplace únicamente obtiene resultados en, en ambas direcciones, sin tener unidireccional para la dirección X y la dirección Y. Este eh, filtro de Laplace, al igual, que, al igual que en matemáticas, corresponde a la segunda derivada de los colores, ya que correspondería... A, una, a un resultado equivalente a obtener una diferencia entre cada píxel y su píxel vecino Y posteriormente eh, obtener la diferencia entre cada una de las diferencias de su píxel con su píxel vecino Es decir, la diferencia entre el píxel central y los dos píxeles vecinos de izquierda y derecha Y de arriba y abajo Existe otro filtro, el cual es el erode y el dilate El cual opera en, un, en una unidad cada vez de píxel podemos ver que podemos aplicar múltiples veces la imagen. Y aunque parece que estamos arrastrando y moviendo la imagen, lo que estamos haciendo es modificar cada uno de los valores de los píxeles de la imagen, o, eh, modificando su valor por el valor mínimo que tiene eh, su, su píxel vecino. Igualmente, podemos hacer uso de la opción dilate. Este opera de manera inversa a la opción erode, haciendo el máximo de cada uno de los píxeles vecinos, al igual que se podría hacer con el filtro median blur Opte, eh, proponiendo valores de mediana 0 y 100. El, el, valor de, el, el filtro de median Burlur de GIMP está bien, ya que permite obtener cualquier valor estadístico de, de los vecinos. Sin embargo, generalmente, en la mayor parte de los programas, como por ejemplo en OpenCV, únicamente podemos acceder a los, los valores de los píxeles vecinos en sus, sus versiones mediano, es decir, el 50%, y sus máximos y mínimos, dilate y erode. Igualmente, podemos ver cómo opera el filtro a distancia, obteniendo un valor de distancia máximo. Podemos observar qué ocurre si generamos una serie de píxeles negros. En ellos tienen que ser completamente negros, no vale con que sean oscuros. Una vez aplicado esto, podemos observar toda la imagen y aplicar el filtro de distancia. Podemos ver que aparece una serie de... de un, un, algo similar a un degradado a partir del centro. Igualmente, podemos ver cómo operan otras operaciones que no sean incluidas, el cual es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Manhattan, sin embargo, es la distancia mínima en X o en Y, obteniendo desde cada píxel su distancia mínima a un punto completamente negro en ejes X e Y. Igualmente, podemos ver cómo opera la función Chebyshev, la cual es una raíz cuadrada de la, de la distancia o de las sumas de distancias en ejes X e Y. Cada tipo de operación tiene sus consecuencias. Generalmente, para el tratamiento de, de imágenes suele ser más, eh, de mejor calidad el filtro Euclideo. Sin embargo, en ocasiones y por rapidez puede ser más útil el filtro Manhattan. Las operaciones de realce pueden ser también utilizadas. Generalmente, esto no se consigue y el efecto que se produce es el efecto contrario. Sin embargo, podemos aplicar filtros específicos de reducción de ruido en lugar de aplicar el filtro gaussiano podemos aplicarlo con distinta fuerza, viendo cuál es el resultado. Este, al igual que los, los filtros con, con umbrales, no contamina los bordes, aunque es posible que sí lo haga en, en función de algún parámetro o algún umbral de, de diferencia. Igualmente, existe otro tipo de, de realce, el high pass, el cual en ocasiones realza los distintos contornos. Sin embargo, en otras ocasiones es posible que esto no, no se llegue a visualizar. El filtro Hype Pass eh, se supone que correspondería a lo que ocurriría si hiciésemos una transformada de Fourier sobre la imagen y le aplicásemos un filtro de paso alto. Es decir, nos quedásemos con, con la parte de las imágenes exterior. Es decir, con, con la parte externa de, del filtro de Fourier. Igualmente, podemos intentar otro tipo de filtros, como los filtros Sharpen, los cuales hacen una pequeña difuminación gaussiana y posteriormente aplican la diferencia a la imagen original, obteniendo un valor de diferencia. Si la cantidad eh, aplicada es baja, es posible que no se note excesivamente. Sin embargo, es posible aumentar su cantidad de, de acción, viendo qué es lo que ocurre. Podemos ver que ahora se notan más los detalles dentro de la imagen. Igualmente, podemos aumentar el radio. viendo que todavía es mayor la cantidad de detalles que se pueden observar. Este filtro Sharpen es posible que actúe en escala de grises. Igualmente, es posible aplicar un umbral para decidir qué tipo de detalles se muestran, de tal forma que los, los realces leves no sean mostrados, ya que son también eh, coincidentes con ruido de la imagen. Existe también otro tipo de filtros que se pueden aplicar, como por ejemplo tras haber hecho una descomposición en ondículas o Wavelet de compose. En ella podemos elegir el número de escalas a realizar. Estas son eh, descomposiciones de la imagen en, bajo el filtro gaussiano, en la cual se pueden observar que cada una de las imágenes tiene ciertas variaciones debido a su diferencia con los vecinos. En estas se aplica una descomposición gaussiana y posteriormente se hace la diferencia. Entre la, entre la capa resultante y la capa original, de tal forma que se hace una diferencia gaussiana de nivel 1, es decir, de un píxel de radio, de nivel 2, es decir, de 2 píxeles de radio, de nivel 3, es decir, de 4 píxeles de radio, de nivel 4, es decir, de 8 píxeles de radio, y de nivel 5, es decir, de 16 píxeles de radio. Podemos observar que según vamos aplicando cada uno de los valores, la amplitud de sus diferencias crece, ya que su radio crece también exponencialmente. Estas distintas capas las podemos Corresponden a los detalles en cada uno de los niveles de detalle, pudiendo en ocasiones duplicar algunos de los niveles, de tal forma que esto muestre detalles de manera más clara, ya que esos niveles se mostrarán en una cantidad mayor. Podemos observar cómo es la imagen de descomposición en ondículas tras aumentar el, algunos detalles, como por ejemplo los de escala 2 y los de escala 3. Si mantenemos únicamente una capa en cada escala, sería exactamente igual que obtener la imagen original. Sin embargo, si aumentamos por 2 el número de, de capas, es igual que si multiplicásemos por 3 ese valor de escala. Aquí estaríamos observando la descomposición en ondículas y los niveles 2 y 3 multiplicados por 3. Podemos observar la diferencia entre esta descomposición en ondículas y la imagen original. Podemos ver que estamos ganando claridad en la imagen, pudiendo interpretarla de una manera muy clara. Esta descomposición puede obtener resultados de mayor calidad que el, que el filtro Sharpen. Sin embargo, al igual que con el filtro Sharpen, es posible que si utilizamos demasiada definición, es decir, demasiada duplicación de capas, también acabemos originando gran, gran cantidad de ruido. También existe otro tipo de, de filtro para aumentar o reducir el ruido, el cual es Wavelet de Noise. Este hace una transformación previamente al sistema YCBCR o al, o al sistema Cielab, de tal forma que la operación de filtrado se hace en estos sistemas de color, de tal forma que la operación resultante es de mayor calidad, ya que no se afectan los colores en, en, en, en gran medida. Igualmente puede aplicarse cierto umbral o, o un suavizado para obtener los distintos resultados. Las distorsiones en ocasiones pueden originar también distorsiones de tipo geométrico, realizando operaciones de movimientos entre los distintos píxeles, desplazándolos hacia arriba o hacia abajo, al igual que hacía la, la orden warp de, de los filtros de, de las transformaciones de, de perspectiva. Podemos ver cómo operan cada uno de los filtros de detección de bordes, como por ejemplo las diferencias gaussianas. Estas hacen dos difuminaciones de Gauss, una de radio 1 y otra de radio 2, para posteriormente hacer la diferencia, pudiendo observar que se, se intuyen parte de los contornos. Estos contornos, posteriormente, los podemos tratar, como por ejemplo, con la opción threshold o umbrales, viendo que son mucho más claras la, la observación de cada uno de los contornos. Podemos observar que aunque en las zonas oscuras o en las zonas claras existan diferencias, podemos ver o intuir cuál es el contorno con bastante claridad. Igualmente, podemos ver los tipos de filtros Sobel, los cuales son bastante claros también para obtener el resultado, pudiendo este operarse en las direcciones X e Y. Es, es posible también que sea beneficioso el operarlo en ambas direcciones, ya que la operación en X y en Y es independiente y su tratamiento en 8 bits es posible que en ocasiones sea negativa. Al operar en ambas direcciones a la vez, podemos operar en una dirección obteniendo valores positivos y en otra dirección obteniendo valores negativos, de tal forma que el resultado obtenido sea de mejor calidad o más fácilmente interpretable, ya que de lo contrario, eh, la opción que, o el resultado que ofrece Jim es una extracción de grano. Es decir, un resultado en lugar de en torno a cero con resultados negativos, un resultado en torno a 127, obteniendo el resultado real de la operación Sobel eh, tras la operación y la suma de un valor intermedio de 127. Igualmente, al filtro Sobel le podemos aplicar un umbral, observando cómo se muestran los distintos contornos. Podemos observar que este filtro de Sobel es posible que obtenga un resultado para los contornos más claro que el, el filtro de diferencia de gaussianas. El último filtro del cual estábamos haciendo mención era el filtro de Laplace, el cual obtiene resultado, el resultado de la segunda derivada. Este resultado de la segunda derivada nos da información acerca de la, de la curvatura o cantidad con la que se modifica el gradiente dentro de la modificación de colores de la imagen. Este puede dar lugar a resultados más claros o más confusos. En la otra ocasión, el resultado de las variaciones era más claro dentro de la rosa. Sin embargo, en esta ocasión es, es, más, visualiza, es más visualizable la cantidad de ruido, de ruido observable en la imagen. Igualmente, antes de realizar esta operación, podemos realizar una previa, por la cual puede ser la operación de difuminación gaussiana o la difuminación gaussiana selectiva, lo cual nos mostrará un resultado distinto. En ocasiones puede ser válido y suficiente la utilización de radios de difuminación 1 y 2. Ahora utilizaremos el filtro de la place y veremos cómo queda tras aplicar un umbral. Podemos ver que los valores se han reducido, sin embargo, en sus primeros valores estos obtienen un resultado más nítido que en la, que en la vez anterior, aunque es más difícil obtener otros valores que no sean excesivamente, eh, excesivamente grandes. Anteriormente, el valor a meter aquí para aplicar el umbral, en lugar de 3, era 8, pudiendo, o, pudiendo mostrar o utilizar un valor más grande o un valor más pequeño. Sin embargo, los valores muy próximos a 0 no dejan mucho juego de, de elección de los distintos valores. Esos son la mayor parte de los filtros que podemos utilizar y que podemos interpretar. Podemos utilizar otros filtros de manera artística, como por ejemplo pueden ser los cartoon, los cuales pueden dar resultados bastante curiosos, o el cubismo. Existen otro tipo de filtros, los cuales podemos encontrarlos en GMIQT. Aquí podemos encontrarlos como operaciones morfológicas, como por ejemplo los filtros erode y Dilate. Estos los encontramos en un filtro morfológico, los cuales están en una categoría también propia, los los filtros de contornos. Podemos observar cómo es el filtro y su núcleo en, mostrado en este, en este filtro morfológico en GEMIC-QT. Podemos observar también qué es lo que ocurre con otras operaciones las cuales se pueden con, concatenar, como por ejemplo al aplicar una, la operación erosión y o utilizar la diferencia con su valor original. Igualmente podemos aplicar el, su diferencia con la apertura, lo cual es una operación de apertura o erode y seguida de otra de, de cierre o dilate. Igualmente, podemos observar cómo su diferencia con el original, siendo el resultado bastante cercano y no visualizándose. Igualmente, podemos ver cómo son otros, otras operaciones de contornos, como por ejemplo las, la posibilidad de utilizar distintas operaciones de convolución. Aquí estaríamos viendo el filtro de la Place como filtro personalizado. También podríamos elegir otros filtros, como la media 3x3, la cual es el filtro caja o box blur. También podemos ver cómo se utilizan las diferentes brújulas pre las cuales dan la dirección en la cual es el gradiente máximo en dirección x y en dirección y. Estos dos resultados podríamos dividirlos para obtener cuál es la dirección del, o el valor del coseno del resultado. Igualmente podemos ver que se puede operar el valor de Sobel en x e y, e incluso hacer otro tipo de operaciones, como Robert o impulses, o el filtro o la, o Laplace, o place o la Laplaciano. Igualmente, podemos observar la curvatura, la cual podemos afectar con distintos valores de umbrales, la diferencia de Gaussianas, la cual podemos afectar con distintos radios, y, y distintas operaciones de distancias, las cuales es posible que una vez alcanzado el límite, vuelvan a comenzar otra vez a partir de cero. Igualmente, se puede extraer el fondo, o el primer plano, o obtener el, el gradiente posteriormente normalizado. Esto sería igual que aplicar un filtro de Sobel y posteriormente dar a sus valores máximos el valor de 255. Estos filtros también pueden utilizarse independientemente para cada canal, en lugar de obtener el máximo de cada uno de los, de, de los canales. Esto mostraría, por ejemplo, cómo serían las distintas eh, direcciones de cada uno de los, de los valores, de tal forma que sus valores máximos o, o direcciones de gradiente máximo serían distintas en las zonas de iluminadas que en las zonas de sombra. Estos valores corresponden a los que se, a los que se obtendrían después de normalizar la imagen y, y serían correspondientes al valor del coseno, el cual tiene un rango también entre 0 y 1, igual que una imagen en 32 bits eh, entre 0 y 1. Igualmente se puede hacer mención de las opciones de creación de imágenes de segmentación, las cuales agrupan píxeles en función de los colores, disminuyendo, eh, agrupando y disminuyendo la cantidad de, de número de colores en función de los vecinos, de tal forma que si la diferencia entre los vecinos es baja, se mete dentro de, de, del mismo grupo, haciendo posteriormente la media de todos los valores y mostrando el valor de, ese, de esa media como valor del color del conjunto, de tal forma que se reduce en el número de colores dentro de la imagen. Igualmente, se puede ir realizando este tipo de operaciones para ir creando esqueletos y crear cómo se pueden distribuir y cómo se puede hacer mínimas distancias entre píxeles del mismo color. Igualmente, se puede utilizar la técnica de superpíxeles, la cual puede ser equivalente a una segmentación. Esta, sin embargo, también hace hincapié a la proximidad en, en tamaño eh, geométrico. Es decir, que la distancia entre los píxeles similares no depende en gran medida de la igualdad entre los distintos colores, sino que a partir de cierto umbral se, se hace un nuevo grupo por no tener proximidad geométrica. Podemos observar que se puede modificar también el tamaño de estos superpíxeles. Al igual, también podemos utilizar la opción de edges, el, el cual puede obtener unos valores de, de los contornos bastante finos. Es decir, obtendría resultados de los contornos bastante claros. Existen otros tipos de filtros, los cuales no son incluidos aquí, como por ejemplo el, fil el filtro de Cani. Este filtro eh, realiza una operación similar a la que realizaría Sobel. Esta obtendría la diferencia entre distintos píxeles, de tal forma que si la diferencia fuese superior a un umbral, nombraría ese tipo de, de diferencia o ese, ese píxel como contorno, buscando la continuidad de los contornos en sus píxeles próximos. De encontrarse también diferencia en los píxeles próximos, continuaría así eh, pudiendo aplicar un filtro de, con un valor de umbral inferior. Este valor de umbral inferior podría, eh, hace que el, el filtro obtenga un contorno el cual es posible que sea más continuo ya que su umbral de mínimo es inferior a su valor medio o su valor típico de umbral. De tal forma que el, algori el algoritmo de Cani obtiene eh, formas de contornos casi completos en la mayor parte de, de las figuras siendo esto en ocasiones no posible con los filtros de tipo Sobel. Creo que esto es todo lo que quería mostrar acerca de los, de los, de los filtros morfológicos, pudiendo observarse también cómo estos operan en, en otras imágenes. También es posible observar cómo es el filtro neón, el cual nos amplifica y nos contornea parte de las imágenes, pudiendo dar resultados artísticos a pesar de poderse utilizar también en ocasiones como filtro para obtener datos acerca de cómo son los contornos. Igualmente podemos utilizar la herramienta EDGE, la cual nos permite utilizar también sus filtros básicos, en la operación SOBEL, la operación LAPLACE, las cuales hemos visto, y las operaciones Prewit o Gradientes. Podemos observar que para los dibujos es bastante claro el resultado del valor del contorno, observándose que este puede llegar a tener el valor de un píxel en, en su anchura. Sin embargo, en, en otras ocasiones, esto es posible no, de, no visualizarse tan claramente, necesitándose un... Ya que los píxeles están contaminados en los contornos a la hora de obtener las distintas imágenes en las fotografías, lo cual generalmente afecta a tres o cuatro píxeles en su contorno. Esto hace que el umbral o diferencia entre los distintos valores también sea distinto o menor, ya que si tenemos un papel blanco o un contorno blanco con, en un contorno negro con un borde rígido o duro, este... Eh, si únicamente tiene una longitud de, de píxel de diferencia de izquierda a derecha de uno, su diferencia de valor será de 255. Sin embargo, si esta diferencia se tiene que repartir entre más píxeles, como por ejemplo 5 píxeles, la diferencia entre ambos píxeles, a pesar de suponer que la diferencia, entre el, el, la diferencia real de la imagen entre la izquierda y la derecha va de blanco a negro, es decir, de máximo a mínimo, tan solo esa diferencia de píxeles reduciría de 255 valores del umbral a tan solo 50 valores de umbral. Esto hace que los diferentes umbrales o los diferentes bordes sean afectados en gran medida por la nitidez y la calidad en la cual se han obtenido las imágenes. Por ello, es mejor obtener las imágenes en los smartphones con mayor calidad, como por ejemplo, se puede conseguir a la hora de utilizar una mayor cantidad de iluminación para obtener la imagen. Esto obtendrá una imagen en una menor cantidad de tiempo, lo cual, en ocasiones, en, si, si estamos sujetando, por ejemplo, el dispositivo móvil con la mano, ocasionará un menor movimiento del del objetivo y de cómo el objetivo está recogiendo los datos de la imagen teniendo un, una imagen final con un menor movimiento este movimiento puede medirse en las distintas imágenes y obtenerse sus distintos valores para distintos tiempos de exposición y verse cómo si la cantidad o la velocidad de exposición es menor como por ejemplo al utilizar eh, la grabación y la obtención de imágenes deportivas estas se obtienen con unos valores de contorno de peor calidad de, de menor anchura sin embargo en ocasiones esto opera de manera inversa en cómo el ruido es obtenido dentro de la imagen ya que al obtenerse de una manera más rápida la cantidad de píxeles o de información recibida por el dispositivo para obtener su media y obtener su valor de píxel es menor obteniendo sus valores vecinos valores que pueden llegar a ser más distintos de tal forma que la cantidad de ruido dentro de la imagen sea superior los dispositivos móviles y las cámaras de fotos son dispositivos de captura, por lo que en realidad sería conveniente que no realizasen operaciones de tratamiento de imágenes como las que podemos llegar a realizar nosotros eh, con un ordenador. Sin embargo, en ocasiones podemos activar que estos tipos de filtros y de, de modificaciones y de cálculos con las imágenes sean realizados, como por ejemplo en la aplicación y en la activación de filtros de tipo HDR, los cuales suelen estar disponibles en las cámaras fotográficas en sus últimas versiones. Por esto, es recomendable también la posibilidad de visualizar el, el histograma de cómo se está obteniendo la imagen, de tal forma que este histograma pueda ser modificado, ampliando la exposición, o pueda modificarse el tiempo de exposición. Este tiempo de exposición suele ser recomendable que no sea inferior a un sesentaavo de segundo, es decir, a una, a una décima de segundo. Sin embargo, en ocasiones, con gran iluminación, es posible que esta gran cantidad de información desborde al dispositivo, reduciendo la cantidad de tiempo que éste deba estar recolectando información, pudiendo esta limitarse a un milavo de segundo, lo cual en algunos dispositivos móviles es, es alcanzable. Bueno, estos filtros genéricos son información y suelen estar disponibles en muchos de los programas para poder operar las distintas imágenes. Existen otros valores o otros programas, como por ejemplo OpenCV, el cual tiene otra serie de filtros, los cuales se pueden aplicar. Sin embargo, en sus filtros básicos son muy similares a estos. Además de estos filtros, podríamos hacer mención y podremos hacer uso de otros filtros como son los de extracción de fondo, los cuales utilizan distintas técnicas para distinguir entre cuál es la imagen de fondo y cuál es la imagen de frente, pudiendo obtener posteriormente una selección de la imagen de frente y pudiéndola aislar para poderla modificar o poderla trans transformar o copiar y pegar en otra parte de la imagen, de tal forma que podamos manipular la imagen, que es para lo que GIMP fue creado. Programa de manipulación de imágenes de tipo GNU o con licencia GNU. Eso ha sido todo. Adiós.